Bien, vamos a ver cómo activar un DOI en el OJS, en el Open Journal Systems. Eh, voy a aclarar una cosa. Eh, esto no es para crear el metadato de DOI ni para hacer un trámite en Crossref. Eso lo tienen que hacer antes. Bien, primero tienen que pedir el trámite, hacer el trámite en Crossref y luego eh, configurar con un módulo particular o plugin el metadato de DOI. Eso se hace antes y en otro lado. Esto es para activarlo nomás. Cuando ya sea, tenemos ese metadato, que se asigna automáticamente, o no, depende de la configuración que hagamos cada uno, en cada número y en cada artículo o galerada. ¿Bien? Primero nos lo guiamos, lo guiamos con nuestras cuentas, que tengan el perfil de gestoría. Ingresamos, esto es un ejemplo, una revista, no voy a activar nada, pero para que lo tengan en cuenta, vamos a panel de control voy a sacar la cámara, un segundo bien eh, lo primero que tenemos que, que hacer es, ir a hay, hay tres formas de, básicamente de activar un dock, Bien, todas se configuran y o hacen acá. En herramientas. Vamos al. Módulo de exportación. Crossref. XML. Entramos. Previamente tenemos que tener configurado esto. Todo esto que no, no es el caso. En, esta, en este video. Y eso lo voy a mostrar en otro video. Como crear el metadato. Eh, para bueno. Contratar el servicio de el cross-red, el producto de DOI particularmente, tienen que contactarse con la empresa. ¿Bien? Pero bueno, una vez que les dan el, el prefijo y todo, y tienen todo configurado, colocan acá, lo que tienen que colocar es el, el usuario y la contraseña que les va a dar la empresa. Acá tienen el usuario y la contraseña. Y si apretamos esta opción, oJS depositará los DOI asignados, bueno, te lo asigna automáticamente. Mira, eh, por experiencia personal, a mí me ha andado algunas veces y otras veces no esta opción de automático. Así que la opción más fácil es esta. Dejamos tildado esta casilla para que sea automático la, la activación de los DOI, poniendo los datos correspondientes aquí. Si no anda, de esta forma, lo que pueden hacer es ir acá a artículos. Eh, aclaro, esto es un, previamente, si ustedes ya han configurado el metadato de DOI, ¿sí? que eso es otra cosa, lo hacen una única vez y quizá nunca lo vuelvan a modificar. Eh, bueno, una vez que abrimos esta pestaña de acá, y imaginando, e imaginando que no funciona la opción de automático, Simplemente seleccionamos los artículos que queremos activar con la casilla de seleccionar. Yo, yo suelo seleccionar por número. Imaginemos que sea todo el número 1 como indica acá. Selecciono todos. Me voy guiando por esta pestañita acá que dice número, te indica el volumen y el número. Hecho esto, seleccionan lo que ustedes desean, me voy para el fondo, ven que esto no esté tildado ninguna de las dos opciones, y apretan depositar. ¿Sí? Con eso es suficiente para activarlos. En el caso de que eso no anda, quizás sería raro, pero bueno, pues, puede llegar a ser que no ande. Ustedes pueden descargar, apretar este botón, descargan el XML voy a mostrar un ejemplo. Lo descargan en cualquier lado en su computadora. ¿sí? Y van y abren una nueva pestaña, una nueva, un nuevo explorador. Y entran a doy.crossref.org. Esta dirección web ¿sí? eh, es como un espacio para subir diferentes cuestiones. Entre ellas esta, sobre, de, de, de crossref, que es la misma... El, el usuario y la contraseña es la misma que llenamos, si vamos al principio acá, en los ajustes, acá, usuario y contraseña. Eh, lo colocamos, ¿sí? yo lo voy a colocar acá, para ver el espacio cuál es. Nos logueamos y automáticamente te lleva una página medio que suena, parece una página de los principios de los 2000. Y simplemente para activar los dos que, que, que estábamos mostrando, van acá a la pestaña de Submissions, que son cargas, donde están, se quedan ahí. Acá seleccionan el archivo que descargaron en el OJS. Dejan tildado Metadata y aprietan el botón upload. Bien. Con eso también sería la, la tercera y la forma más larga de activar estos DOI. Eh, pero vuelvo a lo mismo. Si ustedes, eh, una vez contratado el servicio, una vez eh, configurado el módulo de, de DOI, que podemos acceder de acá incluso, incluso. Está en realidad en sitio web, pero no, no, no, no es lo que voy a explicar en este video. Eh, una vez configurado eso, llenado los datos acá, estos datos te los da la misma empresa. Y le funciona la opción de automático. Ustedes cuando publican el número, automáticamente se activa. Se crea el, el, el, el metadato de DOI durante el proceso del envío. Y cuando publican el número, se activan todos los DOI automáticamente. Quizá no es automático. Quizá tarde 10, 15, 20 minutos, media hora, más que eso. No creo. Si no anda esta opción, que es la más fácil, se van a Artículos, seleccionan, van para el fondo, verifican que no está tildado esto, ninguna de estas dos opciones, apretan Depositar. Eh, si no anda eso, descargan el XML, van a doy org y siguen esta ruta. Así de simple, y después hay otro video digamos que explica cómo, cómo configurar... Eh, el módulo DOI. Bien, bueno, nada más, cualquier cosa escribe en comentarios, lo contesto.